Tengo un corazón de doble filo Una duda en el cariño Un poema en un rincón Tengo un bolero no bailado Una lluvia en el costado Un deseo de ver el sol Tengo mil caminos recorridos Guardo cosas, tengo ruido Lloré bajo tu balcón, tengo mil disfraces elegantes y he soñado con diamantes que se parecen a ti. Tengo tantas cosas que decir, son tan grandes, tan absurdas, no parecen terminar. Tengo mil dolores atrasados. Sentimientos encontrados, ganas de no verte más Tengo la canción que nos gustaba Con su letra tragantada, ya no puedo caminar Quiero despertar en otra parte Quiero convertir en arte estas ganas de llorar